día del trabajador que ya previamente lo hemos consumido porque el estado a través de la ley transforma la semana cuestión de que no haya ruptura de la vida laboral sino que se inicie una semana hasta el sábado al mediodía quienes trabajan de esta forma otros hasta el viernes en la tarde y en fin así la semana de laboral no se interrumpe, es la palabra. Feliz día del trabajo, Fulvio. Muchísimas gracias, Francis. Gracias a Dios por estas primeras horas de este día, primero de mayo, señores. El tiempo va rápido. Ahorita estamos comiendo eh, lechón coquito. asado y coquito. Otra vez. <risa> lo coquito tuyo. Sí, lo coquito. Gracias a Telenor.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 Telenor.com.do Un abrazo desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su trabajo, en, en su trabajo honesto, a su terruño querido, en otras latitudes del globo terráqueo. Vamos a estar brindándole diferentes temas. Hoy vamos a hablar de la crisis en Venezuela y también vamos a tener la entrevista del Café Caliente a Bernabé Matos, Dirección de Información y Defensa de Afiliados a la Seguridad Social. Vamos a seguir hablando de seguridad social. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET que nos dice que para el día de hoy persiste la vaguada en la porción occidental de Haití que está provocando campos nubosos que producen aguaceros moderados a fuertes, en gran parte del territorio nacional, especialmente la parte costera caribeña. No obstante, se arrastra viento del este con posibilidades de lluvias y nubes en las porciones de lo que es la parte norte de nuestro territorio, noreste, sureste y cordillera central. Alerta para María Trinidad Sánchez por posibles inundaciones, desbordamientos de ríos cañadas, deslizamiento de tierra, alerta para Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat y se mantiene la exhortación a racionalizar el uso del agua. Para nosotros tendremos un cielo medio nublado a nublado con posibilidades de lluvia en la tarde y también con sol. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Eso nos permite a todos planificar el día de trabajo, las actividades eh, a las que tiene usted planificado asistir, en fin. Y una lluvia buena, Y una ¿no? lluvia. Y Aunque y no hemos madrugada. tenido la lluvia requerida para restablecer las aguas perdidas y sobre Gracias, todo cliente. las conservas, que se hacen necesarios para la existencia del ser humano aquí en la tierra, y en especial en República Dominicana. Siendo so nosotros una isla, eh, no tendríamos, se supone, razón de padecer de escasez. Pero bueno, eh, así es la vida, nos hemos enfrentado a, una, eh, a un progresivo deterioro de nuestros bosques a través del tiempo. Mira, Bien. el día del trabajador, cómo nos llega o, a, o, o en qué circunstancia recibimos el primero de mayo de 2019. Aún la patronos y obreros no nos ponemos de acuerdo. Hay discusiones por mejores salarios, condiciones. Y de la parte patronal, un intento y una búsqueda que el Estado le acompañe, porque para mí el Estado ha tenido una pírrica participación en la defensa de los intereses. Tenemos, Francis, los salarios más bajos de América. Así es. República Dominicana. Comparado con el año 94 figúrense usted, y yo recuerdo cuando me casé en el 91, Apenas pagaba de apartamento de una habitación 700 pesos con luz incluida, sí. en el 94. Ganaba 9 mil pesos. ¿Un dineral? En el 91. No, sí. yo ganaba más o menos, sí, sí, siendo sí. gerente de personal de una fábrica en zona franca, ya. historia patria. Entonces, y, y alcancé mayor desarrollo creo que recuerdo que fue aumentado a mil pero ya por el sector privado. Y en esa época, si pagaba 11, si ganaba mil pagaba de casa 700 pesos, obviamente que era más o menos eh, equilibrado y buen salario. Lo, lo cierto es que este día encuentran los trabajadores dominicanos eh, que le han sacado la, la toalla de los pies, se la han retirado, sí. la alfombra, y lo han dejado con un salario pirrico y también eh, la seguridad social, Francis. Entonces, Se ve lacerada. Precisamente cómo recibimos todos la, la sociedad laboralmente activa, quienes ponemos a funcionar el aparato productivo de la nación. Los trabajadores el hombre, la mujer de, de trabajo en el campo, en la ciudad, en la industria, en el comercio, en la farmacéutica, en todo. En salud, ¿cómo encontramos que el Estado, aún teniendo claro una ley de seguridad social, no interviene y ha dejado al uso a los usos y anchos caminos, el manejo del dinero del trabajador. Uh -huh. Sin importar la calidad de servicio que recibimos, por lo que generamos y pagamos para tener seguridad, se han inventado la de procurar aumentar los años para alcanzar el retiro es que tú no lo recibas y de esa forma no se inspira a nadie a seguir eh, viviendo para que al final el propio Estado quien esté gobernando siga manipulando los recursos que es de todo y que un sector privado que se ha beneficiado por millones, miles de millones de pesos con unos beneficios de la seguridad social que nadie nunca imaginó. Y ese dinero, hoy día, en lo que refiere a pensiones, está varado con mucho cuarto el Estado. Y no paga interés a, lo, a, lo, a los... No jóvenes. le pagan los intereses y ahora lo quieren utilizar para qué sé yo, qué cosa. Para lo que... todo, lo han utilizado ya, y, el 80%. Y han pagado, incluso han utilizado de ese dinero para cubrir deuda de los despropósitos que ha hecho este gobierno para su proyecto reeleccionista en el pasado y los endeudamientos agresivos que ha tenido el país. Así encuentra el trabajador el primero de mayo, con esas debilidades que aún no logramos alcanzar satisfacción y que aún no nos ponemos de acuerdo, porque se está procurando también que al trabajador las conquistas se le quiten. Bueno, Francis, es un tema bien amplio que tenemos que tratar eh, de fondo sí. en otra oportunidad. Vamos a entrar al tema de la crisis en Venezuela, que producción nos tiene eh, preparado, porque ayer precisamente se produjo un levantamiento militar en la base aérea, entonces ese alzamiento militar trajo como consecuencia una crisis en Venezuela. Un alzamiento militar en apoyo al opositor Juan Guaidó se diluyó Ayer martes, miren, miren eso, se diluyó ayer martes. Pero fue de los forma. Me, los militares eh, en contra de los militares, los militares en contra del pueblo, eso fue terrible. Ayer martes se diluyó al no lograr la expulsión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien el alto mando reiteró nuevamente lealtad pese a un ultimátum de Estados Unidos. Pero te fijas en eh, <coughs> la forma. Salud. Eh monstruosa en que se desplazaba esa esa esa tanqueta arrollando inmisericordemente a ciudadanos periodistas, todo el que estuviera ahí y arrolló a uno, ese Ay. fue el primer saldo, el muerto de ayer fue arrollado, mientras un compañero gritaba que fue destrozado porque más? Ma ma Maduro, Maduro eh, incluso le, le dio orden, le dio orden que, que tiraran, que tiraran a la población. Bueno, lo que pasa es que el que no tiene control de, ni de su propia vida eh, es agresivo y definitivamente imparte desgracia. Un y, grupo. Y es lo que yo quiero que me expliquen los que son defensores. Si, si no ha logrado. Ser el líder real del pueblo venezolano y de su economía propia, ¿qué se puede esperar? Bueno, un grupo de insurrectos. Vamos a escuchar las declaraciones eh, de Juan Guaidó. Pidió asilo ayer en la embajada de Brasil en Caracas, mientras Leopoldo López se refugió en la de Chile con su familia. Junto, bueno, esto trajo serios problemas, Francia serios problemas. Ellos están en Chile y otros están en la embajada. Bueno, Chile los recibió como Chile los recibió Brasil. como eh, como huésped, pero ya a final de la tarde se confirma que Leopoldo López y su familia se se encuentran en la embajada de España, porque okay. entendieron que de forma voluntaria entendieron que ya estaba eh, habían otros huéspedes y prefirió ir a la embajada de España que también son de las embajadas y de los gobiernos que han reconocido al, algo, al gobierno interino de Juan Guaidó pues vamos a ver si tenemos las declaraciones del líder eh, Juan Guaidó a Miraflores no se llega por la violencia el que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia. Entonces estaremos en un juego perverso. Vamos a todo el pueblo en a las calles a exigir y a continuar con la operación libertad, a continuar con el cese definitivo de su posición. Estamos esperando por las leales soldados de la paz. Estamos esperando sin duda alguna por las fuerzas armadas. Hoy Maduro no cuenta con las fuerzas armadas, es evidente. Hay una ruptura total, lo es el en 5 de enero por cierto, en la cadena de más las declaraciones del, del general padrino López eh, y ya escuchamos la de Guaidó al final. Yo creo que la crisis en Venezuela y, y me preocupó mucho que ayer no tuvieran los resultados esperados, pero era lo que debía de suceder hoy, primero de mayo, llamando a los trabajadores a asistir con sus uniformes a, a llenar las calles y hoy debe estarse produciendo la continuidad de lo que se inició ayer que es el proceso de libertad como ellos lo han llamado en Venezuela eh, de Estados Unidos el departamento <coughs> de estado estableció que Maduro se encontraba presto a ir a Cuba en el día de ayer, en la mañana de ayer y que fue evitado por el gobierno ruso quien lo hizo permanecer en su territorio y que ya a las horas del 9 de la noche reaparece Maduro luego de 15 horas de procesos en, en Venezuela. Es interesante el proceso que se ha venido dando pero también un, un tanto para mí frustratorio que no tenga los resultados eh, esperados porque es como si fuera que se desinfla la el ánimo eh, libertador que ayer se planteó en Venezuela, eh, eh, mientras tanto también es prudente es eh, eh, un poco extraño porque ya aventurarse a esa decisión de ayer eso quería decir que Tenían los cabos sueltos bien amarrados, estaban los acuerdos ya estructurados sí. Y los militares de Miraflores, el alto mando echó para atrás Pero había militares de alto mando que estaba de acuerdo Y ese militar, Padrino López, que sale ahí hablando Que la libertad no se consigue con la fuerza, que si vienen a Miraflores por la fuerza van a encontrar resistencia de fuerza también eh, ese que sirve de vocero, eh, declaraciones de ese general, dentro de su misma tropa hay militares que quieren la libertad de Venezuela Y del alto mando militar también, y echaron para atrás ayer, se asustaron y echaron para atrás Vamos a ver qué sucede hoy en Venezuela con este proceso de libertad ya el pueblo está en la calle, fue llamado por Juan Guaidó y Leopoldo López y esto continúa, ellos esperan que los militares que se resistieron pues tomen la decisión definitiva de apoyar al pueblo venezolano y bueno. estas imágenes Francia han recorrido el mundo entero viendo estas tanquetas cruzando por encima de los venezolanos en el día de ayer también tanto en Miami como en República Dominicana se presentaron los ciudadanos venezolanos en el exterior dando apoyo a este a esta, eh, alzamiento, este alzamiento cívico-militar, diría yo, porque eran civiles y militares juntos, sí. que por el momento está en observación y que eh, han dado respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó. Esto en apoyo a lo que está sucediendo en Venezuela. En el día de ayer vimos la, la población venezolana en República Dominicana frente a la embajada pidiendo el retiro del embajador eh, de, de Maduro. Ese es otro caso. Aquí sí. está el embajador de Maduro. Entonces... En una definición de, eh, rara de doble acción se pudo observar la, la ambivalencia del Estado Dominicano en un momento respecto a Venezuela, puesto que si ya ha estado dentro de la, de la coalición de países que reconoce el cambio que debe existir en Venezuela uno se pronuncia acerca de la relación diplomática con los eh, representantes de Maduro en el país que han permanecido en su embajada y a la vez eh, teniendo uno de los puntos más engorrosos que yo sé que tiene el gobierno dominicano que es fue el haber asumido una relación eh, un poco eh, abrupta con el gobierno eh, de, China. de China Que hoy cumple un año, ayer Bien, uh -huh. de China Y que China teniendo sus intereses en el mundo Y en la ruta de la seda Y en la procura de los mercados Enfrenta situaciones con la economía más poderosa que a pesar de que tienen una relación de, de soporte financiero Estados Unidos y China, Estados Unidos es el que sabe operar eh, el imperialismo y la, y la economía imperialista en todo el mundo. Y de hecho, el Caribe ha sido principal socio de Estados Unidos, esto es un ingrediente que pone entre la espada y la pared al presidente porque uno ya de sus socios eh, fundamentales como es China, teniendo intereses encontrados con Estados Unidos, Estados Unidos totalmente distante de lo que piensa China en respecto al mercado y ahora en la política eh, respecto a Venezuela. Y en ese caso respecto a Venezuela, Francis. Eh, dominicana tiene que tomar una, una decisión, decisión definitiva. Él no puede estar el presidente y, y, y, la, y la diplomacia dominicana no puede estar. entre, entre Luca y Juan Mejía, no. entre el Dios y el Diablo. No. No. Tiene que decidirse. Tiene que definir. Tiene que definir esa relación. O mantiene el embajador de Maduro y dice que Maduro es eh, el, el, presidente, gobierno el gobierno legítimo. O eh, le da el apoyo a Juan Guaidó. Tiene que definirse. Estoy de acuerdo. Porque es una, una decisión que pone eh, entredicho lo que son las relaciones diplomáticas Entonces entre un país y otro Esa parte, los países, por eso es que yo he criticado muchas veces la política exterior dominicana Que es una política de chabacanería y de postín y de fotografía Y de botellas y muchas botellas, porque aunque se ha denunciado y se han hecho grandes, yo diría largometrajes de reportajes, Nuria, eh, Alicia Ortega y demás. No ha valido. No ha tenido efecto. Ni caso le hace. Que precisamente son de las cosas que yo he visto, que la oposición no hemos podido inteligir un plan que el gobierno siente en un momento, la necesidad de detenerse y analizarse y analizar las cosas para tomar mejores decisiones. Y es por ello que se requiere de una coalición de fuerzas productivas, de política y en fin, de todos los dominicanos para evitar los desvaríos y ayudar al gobierno a que tome mejores decisiones. Esa parte y lo que está viviendo Venezuela esperamos, por demás, que haya una definición y que haya una definición favorable, ganar, ganar, en un momento de crisis, que aunque es poco difícil lo que estoy pidiendo, pero que haya una definición, porque eso esperamos, mientras tanto, todos los países de América y sobre todo los países que procuramos vivir en democracia y respetando las instituciones que nos rigen. Bueno. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y decirle a todos los amigos televidentes que siempre han estado con nosotros que nuestra compañera Raquel Ortega ya eh, estará fuera del programa, ella tendrá otros propósitos de realizaciones personales y también otras intervenciones dentro de la misma planta televisora. Y ella ha enviado una nota de gratitud para todos nosotros, para ustedes, eh, para compartir esa gratitud. Durante casi una década ustedes me han permitido ser parte de, de mañana y de sus vidas. Día tras día, de lunes a viernes, la buena vibra de fidelidad me han comprometido con tanta profundidad que ahora me a, a, aguijonía lo más profundo de mi alma, el solo pensar en la obligación de zarpar para navegar por mares distintos, quién sabe si procelosos, rumbo a otras metas impuestas por la vida del ser humano. Hoy les informo que por causas ajenas a mi voluntad, me veo precisada a dejar de mañana un programa que hice mío desde el primer día, sin importar tempestades laborales y hasta familiares. Me voy con la satisfacción plena de haberlas respetado a rabiar a través de mis comentarios documentados con estricto apego a, lo que, a la ética periodística y a la responsabilidad social de informar con veracidad. Si en algún momento les herí con mis palabras, les pido perdón. Nunca fue la intención porque desde esta profesión que he aprendido en la academia, solo me ha animado el ayudar a construir una sociedad justa, preñada de bienestar, una sociedad donde la corrupción de chiquitos y grandes no sea paradigma, una sociedad en paz, que ame el diálogo y la solidaridad y destierre los vicios que la destruyen, donde la estatura de una persona no se mida por el oro de sus arcas, sino por su moral, ...su honradez... ...donde la doble cara no abunde tanto... ...difícil la despedida... ...pero ha llegado el momento de partir... ...a todos mis compañeros gracias... ...unos y a otros... ...con sus actitudes diferentes... ...ayudaron de alguna manera a templar... ...esta profesional que no termina aquí su carrera... ...gracias mil a Telenor... ...porque durante todo este tiempo... ...me han servido de plataforma... ...para afianzar mi carrera... ...un abrazo fuerte a ustedes... Queridos telespectadores Por su paciencia, sus palabras De aliento, su fidelidad A toda prueba, nos veremos En otro horario, en otro proyecto Con el mayor respeto Raquel Ortega Bueno, buenas realizaciones Raquel, te extrañaremos Le auguramos mucho ya éxito A nuestra compañera Raquel Ortega Vladimir Paula Ya se escucha la música de Vladimir Paula Buenos días Vladimir Buenos días a ustedes y a todos los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos, Buenos días, hermano. hermano. Buenos días, aquí presente. Adiós las gracias. Así y aquí es. desesperado por escuchar tus noticias. Ya voy, ya voy. Y ya hoy voy. Con, con un sentimiento encontrado por la ausencia de Raquel. No, pero Raquel sabemos que donde quiera que esté, ¿verdad? Eh, lo más importante es que es una gran profesional. Forma parte de nuestra familia Telenor, seguirá siendo, y como usted acaba de decir, ¿verdad? Algunos movimientos, y Raquel entonces formará parte ya de otro en lo adelante de otros espacios de nuestra empresa. Así que todo tranquilo, porque y lo que son los fanáticos de Raquel podrán verla ya en otro horario, tal y como ella decía. Así que seguiremos viéndonos, que es lo más importante y apegado, sobre todo a un trabajo profesional del periodismo, como ella siempre lo ha sabido hacer. Qué bueno. Miren. Bendiciones, inmediatamente vámonos a las noticias en el ámbito internacional Maestros y estudiantes reanudan protesta por reformas en Honduras Cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños Retomaron ayer las protestas contra un paquete de reformas aprobadas Así que ahí vemos las imágenes de las manifestaciones Veamos Los dos proyectos que eran lesivos a los intereses del pueblo Ya se eliminaron, ahora vienen los objetivo grandes Que es sacar a Orlando, sacar al dictador Bueno, ahí está la actividad, verdad la protesta realizada en Honduras Maestros y estudiantes Continúan las manifestaciones De Honduras pasamos a Argentina Huelga y marcha por políticas económicas del presidente en Argentina Una huelga nacional con una marcha masiva en la capital Convocada por sindicatos opositores Se desarrolló ayer en Argentina En protesta por las políticas económicas A seis meses de las elecciones presidenciales Adelante Ahí vemos imágenes del mandatario en Argentina, señores. Las manifestaciones continúan por allá en ese país. Así que los argentinos también se tiran a las calles en esta huelga nacional. Bueno, ahí está. En el ámbito nacional se entrega joven buscado por agredir a una mujer y varias niñas en una cancha. Esto fue en Santiago. Se trata de Julio... Bustamante alias Piquete se presentó ante la fiscalía de Santiago. Así que ahí vemos las imágenes en el momento en el que ocurrió el altercado, señores. Y ahí está cuando se entregó. Adelante. ¿Por qué, qué? qué? Mira, estamos recibiendo amenazas. De, ¿De, ¿De quién, ¿De quién? Junior. Que yo sobrescribe los dos días para que no sigan ah, pasando. Párate ahí, párate ahí. Párate ahí, párate ahí. Parate ahí. para que ¿Amenaza de quién te recibido? Amenaza de mucha gente. recibido lo mismo que lo llevan. No ahí está el momento de presentarse, ¿verdad?, ante la fiscalía y de entregarse este hombre acusado de cometer ese hecho. Miren, señores, niño de cuatro años desaparecido al caer en Río Yuna. Un niño de cuatro años se encuentra desaparecido tras caer a las aguas del río Yuna la tarde de ayer en un paso por la comunidad Las Carreras del Distrito Municipal Las Coles. Esto fue en Arenoso así que se trata de Justin Sánchez Vázquez, quien supuestamente se encontraba con otro niño pescando en la orilla del caudaloso río y resbaló, ¡Oh Dios! Ahí vemos las imágenes del infante. Dios mío, caramba, qué lamentable este hecho. Justin Sánchez Vázquez, fuerza para sus familiares y que este niño pueda aparecer, Dios mío. Caramba. Afiliados de la ARS Humano en esta ciudad expresan su preocupación ante suspensión de la cobertura. Adelante. Bueno, nos sentimos mal porque ahora eh, él está enfermo porque de la presión y no le quieren dar los medicamentos. Dice que, que no, que sí. Un ahí tienen ellos grandísimo, no sé. Ha de haber herido? Claro. ¿Le preocupa esto? Claro, claro sí. Al, por, con eso que uno compra la patilla? Claro, y va el médico. ¿Mal? Mm. Claro que sí, preocupada. ¿Qué di mucho que, que me esté informada en las redes sociales a ver qué se puede hacer porque. Ellos dicen que nada mano a humanos queda todos los seguros. Estoy un poco preocupada porque tú sabes que cuando uno tiene niños y esas cosas, pues uno se preocupa bastante. Entonces, por ejemplo, yo que tengo una bebé pequeña, estuve muy interna hace cinco días y es muy difícil para nosotros Claro, muy preocupado, porque imagínate tú uno que tiene niños y son muy impredecibles se enferman. Uno tiene que buscársela. están los afiliados de ARS Humano. Estuvimos en la oficina aquí en San Francisco de Macorís de esta ARS. Ayer su directora o encargada decía que no tenía las órdenes para ofrecer algún tipo de información sobre la situación. Sin embargo, como pueden observar, pudimos conversar con algunos de los afiliados y ya ustedes escucharon las preocupaciones de estos protestan frente a Palacio de Justicia en esta ciudad en contra de garantías económicas en casos de violencia de género. Este grupo de feministas desde la provincia Hermanas Mirabal llegó hasta San Francisco de Macorís apostadas con pancartas, con consignas por esa causa. También les acompañó Jaime David Fernández. Escuchemos. En principio nosotras tenemos esta campaña desde nuestra provincia, Hermanas Mirabal, y todos los meses nos estamos manifestando. Ya nos manifestamos en Santo Domingo frente a la Suprema Corte de Justicia y no descansaremos hasta que el sistema de justicia no aplique leyes con perspectiva de género hasta que no se respeten las leyes en favor de las mujeres Estamos aquí firmes apoyando esta gran iniciativa que han ejercido pues, todas las instituciones de la provincia hermana Mirabal pero que no se estamos trasladando a cada territorio como una muestra de que una golondrina no hace verano pero entre todas podemos lograr que este mal que aqueja no solamente a la provincia Hermanas Mirabal, sino a toda la sociedad de la República Dominicana, pues que nos sumemos, que nos abracemos. Y si los jueces no consideran que es grave el delito de golpear a una mujer, entonces estamos revictimizando y poniendo en mayor riesgo la vida de las mujeres. Toda la sociedad debe movilizarse para que los jueces impongan realmente el criterio de que la violencia de género es un crimen grave. ...es un delito grave. Ahí están las declaraciones... ...en medio de la actividad también... ...de Jaime David Fernández Mirabal... ...así que ahí está la parada cívica... ...en el palacio aquí en San Francisco de Macorís. Tres niños heridos... ...tras desplomarse techo... ...de una escuela en Cotuí... ...impactante señores... ...el hecho ocurrió en la comunidad del Platanal... ...los infantes resultaron heridos... ...mientras se encontraban... ...en la escuela Matías... De acuerdo a la denuncia realizada Vemos las imágenes de los niños ¡Oh Dios! Miren esto al desplomarse ¿eh? Prácticamente el pañete ¿eh? Al lugar se presentaron padres y madres de los menores Al enterarse de la situación Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles En torno a la situación ¿Qué refleja esto? Vicio de construcción, señores ¡Terrible! Y gracias a Dios Que solo fue el pañete que se desplomó Imagínense ustedes Mírenlo ahí, algunos de los infantes heridos, increíbles señores Fueron trasladados a centros clínicos para recibir las atenciones correspondientes El agua número uno en consumo, en preferencia de todos los nordestanos Es agua Randy Live, 100% purificada con sistema Osmosis Porque es tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randy Light. Exquisita. Consúmala usted también. Y ahora tenemos nuestra nueva presentación de La Fundita por tan solo cinco pesitos. ¡Qué bueno! No hay tiempo para más. Bendiciones. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz inicio del día. Y resto también. Francis, Fulvio, es todo por el momento. Vuelvo con ustedes. Gracias, Vladi, por tu informe de noticias y muchas internacionales. Eh, hoy día del trabajador en protesta tanto en Honduras como en Argentina. Eso de Honduras va a llegar largo. ¿eh? Los hondureños se caracterizan por protestas fuertes. Cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños retomaron ayer la protesta contra un paquete de reformas aprobadas. Fue un paquete que, que Se, aprobaron bueno, fíjate, de reformas que afecta a los estudiantes que hay, y a los profesores. Hay que entender que los gobiernos asumen posiciones e inversiones que a la corta o a la larga desconocen o dejan de lado sus compromisos fijos. No está pasando a nosotros. Sí. Esto que está pasando en la escuela de Cotuí, hay que hay que criticarlo con todo y la revolución educativa y el 4% por encima, ¿qué te parece? Cuando tenemos gobiernos que cumplen en base a complacencia para agenciarse de forma directa, popularidad y no porque se esté trabajando conforme a un proyecto de nación que vaya encaminado a establecer un régimen, un sistema y una infraestructura. Claudio, Eso le está pasando a Honduras, le está pasando a, a Argentina. Argentina. Mira, estos casos que se están dando de protestas y cosas, vienen arrastrados precisamente con lo que tú dices, ese tiempo que se tiene de gobierno irresponsable. ¿Tú sabes lo que es? El gobierno recaudar 100 pesos y tener que dedicar 50 pesos para pagar deudas e intereses. 51. 51 para pagar deudas e intereses. Pero lo grave es, Francis que nosotros vendemos 10 pesos al exterior y compramos 20. Eh, la balanza de pago. Un déficit está tremendo en déficit. comercial. Un déficit comercial tremendo. Entonces, ¿cómo puede estar un hogar que venda 10 y compre 20 y coja siempre prestados? Esa es la situación del país, entonces una, Tenemos una esto llamada. va a explotar en cualquier momento como está sucediendo en, en Argentina y en Guatemala. Discúlpame, Julio, vamos a permitirle eh, saludar a un amable televidente que contacta esta mañana. Buenos días. Buenos días. Buen Hay día viendo la partida de Raquel, pero esa es sí. la vida. Licenciado Miguel Martínez. Ah, Miguel, ¿cómo yo está? Quiero hacer un aporte respecto a, al desastre, de, de, de, diría desastre porque no, no está previsto, no, es, no, no pues, se permitiese que se dé. Yo le estoy diciendo a ustedes, yo he llamado a sí. en otros momentos, ese es el común denominador de la mayoría de las escuelas. La que no se le vaya el pañete, se, se le va a ir, se tan, por ejemplo, donde yo trabajaba, eh, está filtrando y la varilla va corroyendo poco a poco y no va a ser el pañete, va a ser el desplome del techo. Que Dios libre. Y eso es, van y miden y evalúan y vuelven y miden. Yo no estoy ya en la escuela y en lo que va de, de, de enero acá han ido, ustedes pueden ir por ahí, precisan, han ido tres o cuatro a, a, a medir ahora esta semana. Estaba, sí. mi, estaba eh, tomando fotografía el supervisor de los guardianes. Estaba tomando, oiga bien, el supervisor de los guardianes tomando fotografía a la condición física de la escuela. Pero el otro día andaba la señora directora regional con un equipo de Santo Domingo muy nutrido, eh, eh, por cierto, enorme, con muchos bultos y muchos asuntos. Entonces, ese es el común denominador. Yo entiendo que aquí ya hay que hacer el cambio para ver si esto, si esto realmente da un giro diferente. esta gente no van a hacer nada, pero yo saben que si es fulano, si, eh, o si no es fulano, es fulano los dos padres de la patria, los dos benefactores, los dos elegidos, don Danilo y don Lionel, si no es uno el otro o si no el país se va a pique. Entonces hay que hacer el cambio para ver si las nuevas autoridades, pero un gobierno que venga con algo propositivo, un gobierno del pueblo, con la unidad del pueblo. Muchas gracias Entonces, Miguel, es gracias eso, Miguel por tu aporte. Por... Este país. Gracias, gracias, gracias Miguel por tu aporte. Esos tres niños que fueron heridos en esa escuela de Cotuí por el desplome de ese techo, Francis, Sí. Yo quiero ver el seguimiento que se le va a dar psicológicamente a, a los niños No solamente a esos tres, sino a todos los niños Para asistir a un, Para asistir pla a, a plantel, un plantel de, de esa a categoría una una sí. Pero e esto es tan grave que uno lo que hace es como enmudecer Quiere decir tantas cosas que no encuentra ni qué decir Ustedes saben lo que es estar usando Grabe, grave. Casi 900 mil millones de pesos, señores del presupuesto nacional en siete años del 4% y tener nosotros escuelas que fueron intervenidas recientemente ya desplomándose el techo, ya destruyéndose, ya acabándose por la mala calidad de los materiales que usan, por los sobornos que tienen que pagar para poder cobrar y también para poder entregarle eh, el último pago. Esto es tedioso, esto es malicioso, esto es abusivo, asqueroso. ¿Cómo es posible que los recursos del pueblo se inviertan de una manera tan irresponsable que ni siquiera se garantice la calidad de la construcción? Y estos planteles escolares en una zona sísmica, en un país sísmico, en un país con problemas serios de estructura, sembrándose por todos los lados, sin, sin, sin ni siquiera tener eh, eh, miramiento a las consecuencias que pueden ocurrir luego. Poca cosa han ocurrido, poca cosa han ocurrido. Donde se tienen que poner alambre 10 ponen 16, donde tienen que poner 10 varillas ponen 8, donde tienen que poner 20 fundas de cemento ponen 10 porque tienen que dar, porque tienen que entregar, porque tienen que repartir tienen que en este sistema de corrupción, de impunidad, y nadie cae, y hay mafia para la, la, las cocinas que se asignan, y hay mafia para los cobros, y hay mafia para la, las construcciones, y también para cobrar tienen que pagar. Tenemos otra, otra llamada, buenos días. Sí, buenos días. Pero yo me imagino que estos ingenieros tienen que estar presos ¿lo que están? verdad que sí Y por qué no los veidores y el mismo, los mismos ministros de educación Exacto. y los mismos funcionarios sí, sí. Y los supervisores Todos, todos Todos juntos todo. okay. Bueno, gracias Porque por cada obra se cubica mira, y se tiene que pagar Mira, este país, yo he dicho que debe de tener colocado en activo el botón de pánico cada vez que vemos noticias de esta naturaleza, lo que se invierte a diario en millones de pesos para promocionar una revolución educativa que no alcanza la media, porque nosotros estamos evaluados internacionalmente de 138 países, nosotros tenemos el fabuloso Puesto 138 No, que no hemos mejorado En ninguno de los índices, Francis Y cada vez vemos Y que, un millón 700 mil pesos gente, diarios Francis, Y diarios. esta gente Empeñándose en llevar Promoción Desmedida Sin resultado Apañando Ocultando Esto que muchas veces y como Dios Ampara a estos niños Mire que, mire que tristeza Mire qué tristeza. Donde ellos entienden que están seguros, donde hay eh, calidad, donde mínimamente se les entrega enseñanza, que reciban de golpe, de sorpresa, es <coughs> un golpe en la cabeza. Dios mío. Y gastando Francisco. Dios los libre. Y gastando un millón setecientos mil pesos todos los días en anuncios, hablando de una reforma ese, educativa. De ese una botón de ahí. ese botón de pánico tiene que advertirse. <coughs> ...y analizarnos todo... ...y hay dos informaciones... ...que yo quiero comentar... ...es la bien... ...dirigida campaña... ...ante el Ministerio Público... ...y la Judicatura... ...por parte... ...de... Violencia de, ...de... ...violencia género. de género de Salcedo... ...que se une... ...violencia de género... ...San Francisco en apoyo a suspender el aceptar un mecanismo legal para los procesados por el tema de violencia de género y que producto de su eh, acción se ven envuelto en la justicia y con lo cual mediante un mecanismo de sostenibilidad, Tenerlo asistiendo a la justicia Se le pone una garantía económica Cesa la prisión A su vida cotidiana en libertad Este grupo advierte Que debido a ese mecanismo Que facilita la libertad a los agresores Luego esto concluye en en su gran mayoría, no todos, agrediendo y en muchos casos quitando la vida a sus exparejas. Y eso hay que analizarlo y de cierta forma ponerle atención porque serían mecanismos proporcionales a los hechos. Y como es una garantía, tanto para el imputado como para la víctima, constitucional, y sobre todo para el imputado que le ofrece este sistema de garantía que la libertad es la supremacía y que la excepción de la regla es la prisión, se entiende que las medidas a tomar para violentar un derecho fundamental de la libertad tiene que estar justificada y garantizada de que éste no va a lesionar nuevamente a su <coughs> víctima. Y en el otro extremo veo la entrega del joven que yo en lo particular cuando vi la acción de este joven regar <coughs> a, eh, petróleo encima de, la encima, de, encima de la pintura de la cancha y agredir a la entrenadora de niñas que se pusieron en pánico en ese instante, este en un esfuerzo injustificado, hace creer que es un gran deportista y que lo que procura es tener un espacio de jugar basquetbol, que en ese momento lo ocupan un grupo de niños y adolescentes, que él convirtió en pánico ese escenario y yo le puse y la violencia que expresó ahí y la violencia y sobre todo yo <coughs> reseñé en la información que creo que del periódico nacional digital muchacho pide perdón y dedícale mil horas horas al servicios al servicio público y mejórate Mejórate de carácter, mejorate de, de esa agresión Por eso contrasto Este es un prospecto agresor de pareja Se nota su forma que lo hace Porque no advirtió que era una dama la entrenadora Y quiso hacer valer un derecho Rompiendo todos los esquemas de respeto y límite que puede tener un individuo. Por eso hago la referencia tanto del caso de solicitud para que se suspendan el trato eh, legal que tienen los imputados de violencia de género, que luego de presentar una garantía económica impuesta por el juez, logran la libertad no porque se hayan reformado, pero esa es una etapa muy primaria y lo que se procura es que este individuo permanezca afuera y reflexione para que no vuelva a cometer la agresión y que no termine siendo juzgado y condenado. Puede resolver en el trayecto, desistir de sus acciones violentas y entender que ya su relación terminó y no tiene que agredir a nadie y buscar que bastante gente habemos en este mundo. Así es, por otra parte, afiliados a ARS Humano en San Francisco de Macorís expresan su preocupación por la suspensión de la cobertura y no es para menos. Aquellos que tienen este, aunque ya tengo entendido que llegaron a un acuerdo con la Asociación Médica, con el Colegio Médico Dominicano, la aseguradora ARS Humano, pero no es para menos, estar preocupado que usted tenga un seguro que usted está pagando y de buenas a primeras vaya a requerir esos servicios y le digan, no, aquí no podemos darle estos servicios. Imagínese usted tantas personas que necesitan eh, de su salud, necesitan sus medicamentos, necesitan sus consultas. Bien, entonces, decirles, amables televidentes, que en el día de hoy estamos celebrando el día del trabajador porque aunque lo recibimos antes de ayer hoy es primero de mayo y le vamos a mantener informado con todo el contenido y desarrollo que tenemos esta mañana en De Mañana ¿Sí? Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana y a raíz de las actividades que tuvo el PLD el domingo varios exponentes de la corriente del presidente Danilo Medina han estado alternando el éxito de esta actividad que se hizo el domingo pero no hemos escuchado eh, la voz de los autorizados de la parte de Leonel eh, Fernández Reina Así que como programa democrático, libre, para que el pueblo se pueda edificar, vamos a escuchar qué dice Juan Comprez, el exponente de Leonel Fernández, acerca de la actividad del domingo. Escuchemos cómo le responde a sus compañeros. Nosotros somos del equipo de Leonel Fernández, provincial. También tenemos, tenemos eh, responsabilidades en el Congreso. Porque usted sabe que en el Congreso que estamos librando la batalla, esta batalla que nosotros la hemos denominado una batalla patriótica, por, por el respeto a la Constitución. Y, y quien está encabezando esto precisamente es el compañero Leonel Fernández, como una expresión, no que eso es algo de él, porque él, él lo que dice es y lo que sostiene, que lo que se está defendiendo es una causa una causa de principio. Hicimos, hicimos una reforma profunda a la Constitución en el 2010 y entendíamos nosotros que la perennidad de esa Constitución que se proclamó el 26 de, de enero del 2010 era una Constitución que podía perdurar por 30 años mínimo. Sin embargo, cinco años después ya la estábamos reformando para beneficiar a una persona, un solo artículo. Y ahora se quiere volver a hacer lo mismo. Yo creo que es un irrespeto al país. Y por eso nosotros estamos defendiendo y, y nos pueden ofrecer los billones que ofrezcan, que dicen que están ofertando, porque eso nunca sale gratis. Nunca sale gratis. ¿Usted cree que Pero... sale costosa una reforma constitucional al país? Bueno, con, con lo que uno oye en los pasillos. Eh, Las cosas parece que pueden tornarse bien, bien costosas. ¿De cuánto estaríamos hablando, más? Están hablando de 25, 30 millones, 35 millones de hasta un millón de dólares. Está hablando, por, por cabeza para aprobar por, por la por cabeza parece así. En el caso mío, pueden buscar el presupuesto entero de Estados Unidos y defiendo ese principio. Bajo ninguna circunstancia, nosotros cedemos ni que haya ningún tipo de acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque muchos hablan de que, de que tienen mayoría, pero mayoría tienen en cúpulas. La base del partido, un 70% de la base de este partido, no está de acuerdo con eso. Diputado, eh, sobre el acto recién pasado, la semana pasada, se habló de que existieron muchos tipos de presiones al a empleado público Todo para, para, indicar para que sí. a existir, y que se estaba pagando de 500 pesos, transporte, Mira, yo no puedo no y puedo, ese tipo de cosas. No puedo comprobar nada de eso pero el, el estilo de este tipo de actividades parece que va con el, mismo, con el mismo patrón. No obstante, yo soy de los que entiendo que ellos de, tenían que hacer algo, porque nosotros tenemos un año trabajando, haciendo actividades, Leonel ha vendido tres veces, ha recorrido la provincia entera, y ellos no hacían absolutamente nada. Por el costo que le haya salido, yo creo que ellos le hicieron, le hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué, este ¿qué, opinión, qué costo más o menos crees? De no, no tengo ni, ni idea. Su opinión sobre no, no las ni declaraciones ni de Temo, que precisamente ayer decía que Leonel Fernández eh, la actividad está por montar el festival presidente, que mira si tuviera cuando, esos dos millones de, de personas no, no llevará a todos los cuando, artistas. cuando uno está joven, usted puede hacer el papel del ridículo y no pasa nada. Ahora, porque usted, si está joven, tiene tiempo de recomponerse. Pero un señor ya de la edad de, de, de temo. yo creo que debiera respetarse. Cada día que pasa, su figura está diluida a la mínima expresión. Y más después de pasar por ese proceso tan vergonzoso que pasó con, con Odebrecht. Yo creo que lo que debiera es irse para su casa y ponerse a atender nietos, que me imagino que tienen. Y dejarse de estar... Haciendo el papel del ridículo, entonces porque el, no le luce. Entiende que es un papel ridículo. Pero de ridículo y a grado extremo, sin necesidad, porque es un señor demasiado mayor ya, que cree que puede disque hasta ser presidente de la república. Diputado, entonces usted entiende que la, la reelección está montada, usted entiende que el presidente tenga Mira, nosotros, el, tiene toda la nosotros Cada día que pasa entendemos que se pone se cierra más el círculo para que eso tenga progreso. No obstante. Nosotros estamos vigilantes, porque tenemos un compromiso con este pueblo, que es denunciar al que se venda y denunciar al que compre. Porque ya está bueno de que nosotros, en ese Congreso, nos tilden de que todos somos charlatanes Y no es así. Vamos a ver si es verdad que hay hombres con, con material colgante suficiente para enfrentar todo ese tipo de cosas. ¿Están decididos ustedes a hacer cualquier tipo de lo, lo, lo que tengamos que hacer para que eso no pase bajo ninguna circunstancia porque entendemos que es un irrespeto al pueblo y entendemos que es un irrespeto a la historia y que es un irrespeto al pueblo político dominicano no. Julio, sí, escuchamos eh, la palabra de, de Juan TV. Comprés ahí están la <coughs> posición de Juan Comprés que entre otras cosas toca parte de lo que yo tocaba al principio en mi tema respecto a, la, a los peligros y a los abusos del del poder Esperamos que la población entienda que no es en contra de reelección, en contra, no es de la constitución que no se debe de estar tocando cada vez que le venga en gana a un grupo, de lo contrario, las reglas de juego se nos van a variar cada vez que le venga la gana a esos grupos y aquí hay grupos de poder que fue en el contexto, recordando a Balaguer, que aquí hay gente que creen que es un pedazo de papel, y lo tomaron como que él decía que era un pedazo de papel se lo decía a los empresarios de entonces que pretendían alcanzar conseguir reservas científicas áreas protegidas y una serie de, de, de facilidades que Balaguer dijo pero eso es un despropósito eso es pensar que es un pedazo de papel esta gente están pensando que es un pedazo de papel saludar ya al final a Josefina Tejada, quien nos manda una foto, dice buenos días para que me feliciten a las gemelas, a las gemelas que están de cumpleaños hoy. Bueno, felicidades a las gemelas, cumplan muchos años más. Ahí están las gemelas, sí, tienen, son igualitos. El que termina 0490, güey, nos saluda y nos deja un audio. Ya lo escucharemos. Gracias por estar en sintonía. Hemos cumplido por este día primero de mayo, trate de ser prudente al salir a las calles y, a, y al hacer las actividades de este día, Fulvio. Así es, deseándole un feliz día y nos vemos mañana, Dios me nuevamente Dios. en De Mañana.